Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. ¿Cómo les va queridos? Bueno, y hoy vamos a estar analizando esta replay que nos trajo el señor Kuche en esta ocasión. Por supuesto, en principio, y antes que nada, agradecerle, ¿no? Más bien eh, al señor Kuche por habernos eh, dado la posibilidad de, de ver esta replay que nos, que nos está compartiendo, ¿no? Bueno, y como siempre les digo, la idea de estas replays es básicamente no para aplaudir a quien nos eh, la cede ¿no? de manera tan, tan amable. Pero sí para analizarla y para que nosotros podamos aprender un poquito también de algunos lugares en los cuales podemos movernos mmm, de mejor manera que en otros mapas, en otras situaciones. Aprender a leer un poquito también las, las batallas y hacer cosas nuevas también un poquito, ¿no? Yo en lo personal... Nando que hubiese hecho con este 705A de tier 10 ruso Bien, de la línea de los pesados pesados Nando se hubiese quedado ahí Y después de ver esta replay, porque recién la vi Y me encantó, la verdad que siempre antes de subir una replay La, la veo antes para, para ver si merece, digamos, subida, si vale la pena Y la verdad que sí, porque podemos sacarle muchísimo el jugo Podemos extraer un montón de información de esta replay y está buenísimo Punto 1, mira quién está acá, el señor Antizurdo bueno, acá Kuche se apura. Es normal, a veces llegás a una posición y querés eh, pegar el tiro, pegue, o sea, tener la sorpresa de, de tu lado, digamos, ¿no? Y eh, bueno, en este caso no se le dio. Jatpanzer es 100, abajo es eh, Mate Amargo Uruguayo, un suscriptor, un compañero acá de, del canal. Fíjense que Kuche está utilizando lo que es la ese montículo de, de tierra, podríamos decir de, de, de escombros, para poder eh, tener mejor cobertura, ¿no? Obviamente el JATV100 en la torreta no le va a hacer nada fíjense ahí que eso fue un rebote, directamente, miren esas marquitas de cañón, fue un rebote automático, en la torreta del 705A no tiene ningún tipo de, de, de ciencia, no le tienes ni AP ni HIT, porque, ni APCR, porque no le van a entrar, JATV100 ahí lo que tenía que haber hecho es cargar automáticamente una explosiva otra cosa. Punto débil de Chat Panzer 100 que ni yo lo sabía. Eh, el que acaba de mostrar Cuche recién. Ahí, fíjense cómo le entró con Hit, ¿no? Por supuesto, pero le entró. Que es lo importante. Es lo, lo que vale la pena aquí. Bueno. Ponemos en la cámara de Kuche. Adiós, amigo mate, eh, amargo uruguayo. Muchas gracias por todo. Fíjense. Y ojo que está eh, el Tortoise por ahí. Por aquel lado. Vega 100 de aquel lado. No llegó a recargar, recuerden que este este tanque tiene una recarga bastante elevada de unos 16 segundos y piquito Por supuesto claro que sí, adentro 711 Ojo con el T57 Heavy que es un autocargador americano de tier 10 Hay que tener mucho ojo porque si te encuentra en una posición, si te pilla en una posición eh, Así como medio descuidado te puede hacer pollo, te puede lastimar mucho el Tortoise. Cuche. Fíjense una cosa. Fíjense una cuestión. Cuche podría haber salido tranquilamente para atrás. Un jugador, o tal vez otro jugador, hubiese salido para atrás. Se hubiese comido el tiro del Tortoise y hubiese pegado un tiro. ¿Bien? Fíjense lo que hizo Cuche. Cuche acomodó, anguló el tanque. Automáticamente, ya su cerebro lo... lo lo tiene así asimilado, seguro. Porque yo también lo hago eso. Eh, de angular el tanque hacia la posición Haciendo side scrapping hacia el tortoise. No salir de, de culito. A veces los jugadores más normalitos. Los jugadores del, más promedio, podríamos decir. Como es mi caso. A veces eh, regalamos un poquito de daño en ese sentido. Y digo, bueno, me tomo los 400 de daño. Pero yo le meto 700. Y no. Esta gente tipo Cuche. Tenemos la suerte en el canal que se le va, y no, y ahí ya está muy angulado, está muy angulado, más el blindaje que tiene, no lo iba a penetrar eh, tal vez decía lo, lo, los jugadores eh, que tenemos en el canal de la talla de Cuche de la talla de Harold, de la talla de de la talla de Munia son jugadores que son muy buenos que tienen una puntuación personal muy elevada, muy alta, yo estoy cerca de los 6.000, pero así ellos todo, tienen arriba de 8.000 y 10.000 o sea, zapado 705 de costado para mí, el 705 y el BK100 están cometiendo un gran error que es, 705 sabés que el 705A estaba acá sin embargo seguís de costado y fíjense, ahora escuche otra vez hace lo mismo, sale haciendo esa scrapping, no se regala y el BK100 le regala un tirito de costado en la torreta claro que sí Bueno, ahí ya empezamos con el tema de las artillerías. Fíjense que hasta, hasta el momento vamos 5.052 de daño, chicos. 5.052 de daño. Recuerden lo que, dije, lo que yo les dije al principio. Yo me hubiese quedado allá atrás intercambiando tiros. ¿Por qué? Porque uno no está jugando en pelotón. Si estás en pelotón, tal vez vos te mandás porque tenés cobertura de tu compañero. Pero acá, cuche, eh, tomó una posición. Que tómenla si tienen la posibilidad. Yo lo voy a hacer en mis partidas. La que tomó él directamente se lanzó ahí y empezó a torretear desde ese lado. Eh, también a veces hay que tener un poco de cuidado porque cuando te ganan eh, la fábrica esta de E4, E5, F4, F5, eh, si vos estás en la posición en la que estaba Kuche, tienen tiro hacia tu, la, eh, hacia tu parte trasera del tanque, ¿bien? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahí está el BK100, que para mí el BK100 comete otro error. Eh, estas son las procesiones personales, digamos, no sos rival no sos rival para un 705A de ninguna forma eh, así en el mano a mano quiero decir un alemán por lo general no, no es muy rival para un tanque ruso pero ya esa es otra cuestión ahí el Tortoise que seguía prendido ahí seguía con, con Kuche y Kuche no lo va a dejar escapar así por lo menos no te vas a llevar este tiro tan, tan fácil, tan sencillo y la Arti ahí que está atenta no le salga de costado, Rey, por supuesto Por supuesto que no, otra cuestión Otro error Que para mí comete el BK100 es dispararle Una AP A el 705A, estás con un Tier 8, un pesado, te estás enfrentando Al top tier enemigo, un super heavy Ruso Tenés 67 de vida, o sea El último tirito que vas a hacer antes de morir Probablemente va a ser el de recién Con lo cual trata de meter una pesada. A veces eso de tener en la cabeza cuál usar en qué momentos, también está bueno. No hay que ser ni una cosa ni otra. O sea, no hay que ser un super tirador de, de oro. Ni tampoco regalarse, ¿no? En el sentido de... De, bueno, voy contra el dos enemigo y disparo a P. No, no. No, es Listo. No hay más. No tenés oportunidad. Eh, bueno, 6.389. Después nos preguntamos, chicos, cómo hace esta gente para hacer estas partidas. Casi todas las partidas encima. Bueno, acá tenemos la posibilidad de, de, de aprender un poquito también de esta gente. Ahí justo se come el tiro. Se lo roban justo. Mirá el Tortoise. La recarga que tiene el Tortoise, si hay algo bueno que tiene ese tanque, es precisamente su cañón. Bien, tiene una recarga muy, muy elevada. Tiene muchas limitaciones el Tortoise Ahora, el cañón no es una de ellas para nada Porque dispara muy bien, hace daño, un daño considerable de unos 400 y pico O sea, fíjense, por supuesto, no, rein, ahí paseando de costado Se come unos 674 de daño, llevamos unos 7063 de daño eh, Nada chicos, tratemos de, de analizar un poquito la partida por dónde va Otra vez. Lo están super cliqueando. Ahí que se le va a estar retrocediendo. Está en la mira de las Artis. Totalmente. Porque fíjense que ya no es la primera que le tiran. El TBP. Ahí aparece el Churchill. Un error que comete el Churchill. A mi parecer, por lo menos. Eh, ¿Sabés que tenés un tanque con una recarga de unos 16 segundos enfrente? Tomate tu tiempo Una vez que ya te comiste el bombazo Ya está, ya te lo comiste O sea Tomate tu tiempo para apuntar a los lugares Que tengas que apuntar eh, Hasta que recargue de vuelta Van a ser otros 16 segundos El, el turtle le recarga en unos 7 segundos Con lo cual ahí le podría haber metido Dos tiros casi Ahora se va a asomar de vuelta Te va a penetrar por todos lados Porque te va a ver en, con un hit Te va a penetrar por donde quiera no hace falta juntar mucho, otra vez se apura Otra vez mal disparado No, así no, no, así no Querido pitufazo Es muy difícil que le puedas hacer daño De, de jugando de esa forma Bueno, ahí la arte que lo ayuda Ya le quedan 348 Al señor Cuche O Cuche Y bueno, estaba medio complicado 37 de vida Las artes le siguen tirando creo que lo que hace bien acá es eh, bueno, tiene al conductor herido trata de buscar una cobertura, un techo en donde poder guarecerse un poquito para que no lo no lo sigan hostigando las artillerías y bueno eh, trata de buscar ahí un, un refugio, digamos, ¿no? huye, pero bueno Ahí está el tortoise. Le hace un golpe crítico, pero no... No lo logra penetrar. Bueno, y acá la Arty, tranquilamente que está en su lugar tomándose unos mates, termina... Matando y eh, no arrenándole la partida a, a Kuche, pero bueno, eh, no lo dejó terminarla por lo menos. Con uno de vida podría haber seguido, o con esos 37 de vida podría haber seguido haciendo más daño, seguramente. Pero bueno, amigos, fíjense: 2400 de bloqueo, 8371 de daño, es una buena partida. Son lugares que yo la verdad es que no tenía muy en cuenta el hecho de avanzar ahí eh, y tratar de usar la torreta, ¿no? Siempre que tengamos un tanque de estas características, como es el 705A. Es un tanque que en las aleatorias se ve, en Tier 10 por lo menos se ve, porque es un muy buen tanque. Para batallas aleatorias es un muy buen tanque, porque tiene una buena penetración, porque es muy duro. Porque si te muestra la torreta y te esconde lo, la parte baja, la pancita, digamos, el glacis inferior. Realmente estás muy complicado para penetrarlo, Allá seas un Jet de 100 o quien quieras ser. Estás muy complicado si te muestras solamente la torreta. A explosiva fíjense que ya pasé recién nuestro querido amigo mate amargo uruguayo eh, le rebotó en la torreta era lo que tenía cargado pero después las otras municiones sí tendrían que haber pasado a ser explosivas para por lo menos aunque sea sacarle unos 300 400 500 incluso 600 de vida con un chat panceres le he sacado a estos bichos como el 705 el is7 en la torreta que son realmente muy duros y muy difíciles de penetrar eh, Tengan en cuenta, fíjense los lugares en los puntos débiles que más o menos Kuche fue tirando. Eh, al Chatpanzer 100, ahí abajo en el frontal, pero abajo le pudo, lo pudo penetrar tranquilamente. Lo veía en verde, al Tortoise en la cúpula o donde tiene la ametralladora. Y fíjense los lugares acá en Pilsen, por donde se fue moviendo más o menos esos movimientos. Siempre de hacer side scrapping, de, de no regalar daño, porque esta gente no te regala vida, no te regalan puntos de vida. <coughs> perdón, eh, esta gente digo, los, los buenos jugadores como, como digo, que tenemos la suerte en el canal de tener a, a Kuche y a otros y a otros más eh, no te regalan puntos de vida y te los sacan, te los sacan permanentemente por eso es que estos muchachos siempre hacen 8000 eh, y pico de daño, 7000 6000 y yo con suerte una buena partida mía hago 5000 y por lo general estoy en unos 3000, 2000 más o menos de daño, 3000 y pico 4000, 5000 ya me parece una muy buena partida, bueno son por estas cuestiones. Bueno, amigos espero que lo, que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que hayan podido obtener sus, no sé, sus conclusiones. Analícenla, fíjense. Eh, me gustaría que, que, bueno, les sirva para algo, ¿no? Que esa es la idea. Por supuesto que estamos agradecidos con, con el señor Kuchi y con todos los que nos envían sus replays. Las, las estaré seguramente esperando y, y subiendo en la medida de lo que pueda. Eh, pero bueno. Nada, simplemente eso, chicos. Muchísimas gracias. Abajo en la descripción les dejo lo que son las redes sociales, lo que son los canales de... Bueno, lo que es, digamos, la página de Facebook de Nando Capo. Después tenemos el canal de Twitch, Nando Capo Gaming también, por supuesto. Después tenemos el grupo de WhatsApp, eso que es la nueva la nueva novedad, por decirlo así, valga la redundancia, eh, acá en el, en el canal que tenemos un grupo de WhatsApp con toda la gente que le interese jugar World of Tanks, está abajo también en la, en la descripción el, el link. Es un grupo interesante, antitóxico de WOT, totalmente antitóxico, el que se pasa un poquito, ahí lo pongo en vereda y si no, que siga su ruta porque acá quiero una comunidad antitoxic. ¿Estamos de acuerdo? El que toxiquea se va y si no, que siga su ruta. Eh, ¿Qué más? Después también les dejo los botoncitos de Paypal de Los botones de Mercado Pago Si tienen la posibilidad de donar, aunque sea 50, 100 pesitos Siempre son bienvenidos Y ayudan muchísimo al canal Si quieren apoyarme, se los agradezco de corazón Después seguramente como hacemos directo de lunes a viernes A las 21 horas Acá por YouTube, después los estaré nombrando Si alguno tiene la posibilidad de, de donar durante el día Porque a la noche se le complica ver el directo O demás, después seguramente se los voy a estar Agradeciendo en el... Eh, en el directo de la noche, ¿no? Por supuesto Así que, bueno amigos, de corazón estoy agradecido Con todos ustedes, estamos creciendo un montón El canal se va para arriba Y eh, es gracias a todos ustedes que están del otro lado Les mando un beso enorme Espero que hayan disfrutado este replay, que hayan aprendido algo, aunque sea ese es mi, mi Mi mayor deseo Y que les vaya muy muy bien en este juego Y en la vida en general Un beso enorme y nos vemos hoy 21 horas Seguramente voy a estar en directo, así que nos vemos ahí Chau chau